Hola, soy Claudio. Bueno, hoy vamos a, eh, vamos a dejar de lado un poco el tema del texto y vamos a ver cómo usar algo que se llama eh, operaciones booleanas eh, en nuestro Inkscape. No vamos a entrar en detalle sobre qué son operaciones booleanas porque... Les tendría que contar quién es Boo, quién fue Boo y todo ese tipo de cosas. Así que vamos a dejarlo de lado. El tema es, ¿para qué sirve esto? Vamos a suponer que, como ven en la pantalla, tenemos dos objetos. ¿sí? Yo hice dos objetos sencillos. ¿sí? Un rectángulo y un triángulo. Los hice con colores y bordes distintos para que se note mejor cuando trabajemos. Eh, la idea es ver cómo se puede hacer que interactúen esos dos objetos. ¿Qué quiere decir interactuar? Quiere decir que uno modifique al otro. ¿Sí? Vamos, a, vamos a tomarlo por ese lado. Eh, en realidad los dos se modifican. Eh, ese sería un concepto mejor de interacción. Eh, para eso vamos a ir directamente a... La, eh, a la opción al menú de trayecto ¿sí? y acá vamos a ver que aparte de otras que estuvimos viendo y esto vectorización de mapas de bits vamos a verlo en otro en, en otro video tenemos un grupito de opciones que dice unión, diferencia, intersección, exclusión división y cortar trayecto ¿cómo usamos estas cosas? aparte de ir al costado una serie de simbolitos que nos dan una idea de qué es. Fíjense. Esto, esto, antes de empezar, tiene una regla básica. Que es que el objeto que está más abajo, es el objeto que le va a dar propiedades al resultado. ¿Qué quiere decir? Vamos a, vamos a verlo directamente. Yo quiero, yo selecciono estas dos, eh, estos dos objetos. ¿Sí? Están los dos seleccionados. Acá abajo me dice dos objetos seleccionados, tipo estrella, rectángulo, bla, bla, bla. ¿Sí? Bien. Voy a trayecto y voy a elegir la primera opción, que es unión. Fíjense lo que hizo. Unió, como su nombre lo decía, los dos objetos, pero tomó las, eh, las características en cuanto a relleno y a y a borde del de objeto que estaba más abajo. Si yo, vamos a ir para atrás, este objeto lo mando para abajo, ¿sí? ahora voy a seleccionar los dos, voy a trayecto, unión, y las características en cuanto a bordes y relleno, las va a tomar del de objeto que está abajo, la estrella en este caso. ¿sí? Eso es en cuanto a unión. A partir del momento en que. Este lo voy a, mandar para atrás, eh, a partir del momento en que eh, yo hice la unión. Ya esto es un único objeto. Por lo tanto, lo puedo volver a cambiar de relleno. ¿sí? Le puedo cambiar el borde. Le puedo cambiar de tamaño, achicarlo, agrandarlo, obviamente, eliminarlo si quisiera. Pero ya es un único objeto, ya no está formado por dos objetos. Inkscape lo toma como uno solo. ¿ta? Vamos a ver otro, otra opción. Seleccionamos de vuelta los dos objetos. Voy a trayecto y voy a diferencia. ¿Qué hace acá? Siempre recuerden. El, el objeto resultante, el objeto que queda, tiene las características del que estaba abajo. Entonces, fíjense, ¿qué hizo? Recortó la parte en la que la estrella se superponía al rectángulo. Y ahora tenemos una forma distinta. ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros queremos... Le voy a deshacer... Voy a agrandar, agrandar la estrellita, mover la estrellita acá adentro. La voy a achicar. La voy a rotar. ¿sí? Y la dejo acá en el medio. La voy a hacer un poquito más chica para, para mi gusto. ¿Está? Bien. Si yo tomo los dos objetos, vamos a tomarlos así y le doy trayecto, diferencia, ustedes dirán, bueno, solamente desapareció la estrella. No, no, fíjense, la estrella dejó un hueco. Entonces nosotros podemos poner dentro de esta imagen una, eh, o sea, podemos agregar una fotografía, ¿sí? importar una, una imagen bitmap, ¿sí? y esa imagen bitmap, Podemos ponerla detrás, ok, la mando para atrás, la voy a achicar. Obviamente tengo que retocar acá arriba, sí, pero se puede hacer. ¿Ah? Entonces queda como la fotito así medio agarrada a la, las apuradas por mí. De, de dos personas saltando enmarcada en una estrella ¿Sí? incluso recuerden que se puede eh, decir bueno vamos a agruparlos ¿sí? entonces a partir de ahí las dos los dos objetos ah, recuerden esto ya es un objeto esto y este es otro objeto no hay tres objetos no hay una estrella acá Ahí el hueco que dejó la estrella. Entonces puedo agruparlo y moverlo de acá para allá sin que se me desentre la, la fotografía. Igualmente no quedó muy centrada. Entonces tengo que buscar una mejor. Eh, eso en cuanto a... Vamos para atrás. Acá. Eso en cuanto a las dos primeras opciones de unión. Y diferencia como el vídeo se está haciendo un poco largo voy a continuar en otro vídeo